Nos metemos con el tema del momento en Mendoza, uno de ellos por lo menos y en la página policial, están buscando a una enfermera que desde hace cuatro meses no da señales de vida, que tenía conflictos con su entorno y que vos lo contaste ayer Sofía, hay una serie de elementos rarísimos regados Madre. en el medio que claro arman todavía más esta historia. Es un caso muy misterioso, inclusive los investigadores de San Rafael sostienen que no habría antecedentes de un hecho similar ocurrido en el sur provincial. La novedad tiene que ver que se han llevado adelante rastrillajes en diferentes zonas del departamento sureño, sobre todo en una finca y en una ex fábrica. Y esto se debe justamente a, algunas, a algunos datos que tenía la justicia con respecto, por ejemplo, en uno de los casos de antecedentes del propio eh, Mauricio Albornoz. ¿Quién es Mauricio Albornoz? El inquilino que uh -huh. se encuentra hoy eh, justamente está imputado y detenido por esta causa que es el principal sospechoso de la misma. O sea, a la finca y a la fábrica, sí. a los investigadores, los lleva a la pista de Albornoz, de este hombre que es el único imputado. No sé si tenemos las imágenes para compartir... ...para justamente mostrar eh, el rastrillaje que se llevó adelante esta tarde... En, ...primero en una finca del cuadro nacional y después en una ex fábrica en Pueblo Diamante... ...en lo que es, eh, a ver, ¿por qué se elige esta fábrica? Estamos viendo las imágenes de trabajo que se llevó adelante esta tarde... Eh, ...con el personal de, de la división de homicidios, también se lleva canes... ...para poder eh, hacer la búsqueda más exhaustiva... Bueno, ¿por qué se buscó esa finca? Porque en realidad, Mauricio Albornoz, en el año 2019, es una persona que tiene antecedentes, recordemos. En el año 2019 robó una camioneta y la escondió en ese lugar. Por eso es que la justicia pensó, o al menos una de las alternativas, podía ser que se podría llegar a encontrar alguna pista de Silvia Chávez en este lugar. O sea, ¿la investigación abordó los antecedentes de, de Albornoz? sí y fue a buscar qué había hecho. Ahí aparece este robo de una camioneta y que él la había escondido acá. Por eso buscaron también a por Silvia en buscar... este mismo lugar. Claro, por ahí. ¿Él, él ah. pagó por ese robo? ¿Tuvo algún tipo de, de encarcelación? O, ¿O fue todo... ...excarcelable en su momento. Bueno, la verdad es que no, ten, no tengo el dato uh -huh. preciso... ...pero sí eh, figura dentro de su prontuario... Claro, eh, ...relacionado con la justicia... ...y después se fue a buscarla a otro lugar... ...como les decíamos en, un, en el predio de una ex fábrica... ...en donde también se la buscó con eh, policías especializados... ...en búsqueda de personas... ...y con personal antropológico... ...esto uh -huh. también es un dato a tener en cuenta... ...todo ha sido solicitado por el Ministerio Público Fiscal... La verdad es que como estamos ante un caso tan misterioso, eh, todo dato sirve para poder llegar a obtener una pista sobre esta sí. mujer. ¿Por qué se hace este rastrillaje este en esta zona? Bueno, porque eh, se revisó en un momento una bolsa de alimentos en donde eh, cuando se hace una búsqueda, todo, todo elemento que se puede llegar a encontrar puede claro, ser significativo, puede ser. pero contenía huesos de un animal. Eso había llamado la atención porque habían sido huesos encontrados, sí. pero pertenecían a un animal. Es por eso que también eh, y se han encontrado otros elementos que van a ser analizados, pero por ahora lo que dicen desde la justicia es que los resultados habrían arrojado ser negativos. No se descarta ninguna hipótesis, recordemos, y lo decía ayer el fiscal que lleva adelante esta causa, eh, hay un radar de sospechosos, entre ellos la hermana, el inquilino que es el que está imputado y detenido, después la expareja y además, eh, como no se tiene datos certeros de lo que pasó, porque la denuncia se hizo casi 100 días después de que ella desapareciera. Es por eso que también es muy difícil poder encontrar algún rastro del momento exacto ¿no? de claro. cuando ella desaparece. Solamente se sabe que su celular dejó de estar activo en el tráfico de datos el 21 de julio. Exactamente. Escuchen de lo que estamos hablando. El 21 de julio ya no había rastros de esta mujer. Estamos casi a mediados de noviembre. Exactamente. La búsqueda es muy difícil. Bueno, va, habrá que esperar que resultados arroja estos rastrillajes en cuanto a los elementos que han levantado en la zona. Gracias, Sofía. A ustedes.